...en el marco de un fin de semana que ha sido bastante agitado en materia policial... ...con algunos que otros accidentes viales con víctimas fatales... ...llamó la atención esto que ocurrió justamente en el departamento de San Carlos... ...esta novedad que surge ayer cerca de las 7 de la mañana... ...ustedes están viendo imágenes del hospital Escarabelli del hospital ubicado en Tunuyán... ...que es donde en definitiva va a quedar internada la víctima... ...y continúa internada en muy delicado estado de salud pero según la información que aporta el Ministerio de Seguridad ayer a las 7 de la mañana ingresa un llamado en los 11 lo que informa es que había una persona herida en su domicilio, ubicado eh, sobre calle El Indio, en, en una especie de barrio donde hay unos lotes. Allí vivía o vive un hombre de 74 años que algunos vecinos lo encuentran en muy mal estado, herido por esto es que llaman al 911 o al CEDO, que es lo mismo. Interviene, llega personal de ambulancia y personal policial y se encuentran efectivamente con este hombre que estaba tendido en el suelo, Ajá. en el interior de la vivienda, con un tenedor clavado en el cuello ...débiles. Uh -huh. Según la, la, la poca información que te ha sentido, aparentemente habría sido atacado durante la noche y de allí hasta las 7 de la mañana, que recién alguien logra advertir la situación, bueno, se fue complejizando su estado de salud porque y luego, lógicamente, lo trasladan al hospital Scarabelli, uh -huh. donde pasa por el quirófano y queda internado en ese, en ese nosocomio, insisto, en un de, estado de salud bastante delicado. Vamos a estar siguiendo por estas horas a ver cómo, cómo evoluciona la salud de este hombre de 74 años. Respecto al ataque, sí si desde ayer la policía estaba tratando de determinar si en el domicilio faltaba algún elemento para ver si se trató justamente de un ataque en el marco de un robo, que es por... Por ahora la hipótesis más fuerte, Ajá. pero bueno, hay que confirmar a ver si le sacaron algo. Así que la unidad fiscal del Valle Uco está investigando este terrible hecho. Insisto, un hombre atacado con un tenedor, 74 años, un estado de salud muy complicado y un posible robo entonces muy violento que está siendo investigado por pero la justicia. Así que veremos cómo avanza la causa hoy.